FENASCOL trabaja en articulación con el Gobierno Nacional para brindar el Centro de Relevo a las personas sordas, aportando a la garantía de sus derechos. Pero esto no se queda allí, FENASCOL también muestra en eventos nacionales e internacionales al Centro de Relevo. Durante el primer semestre del año 2022 Fenascol ha mostrado el centro de relevo en diferentes eventos. Uno de estos eventos fue a nivel internacional, donde Pacto de Productividad Chile y Pacto de Productividad Colombia invitó a Fenascol a hablar sobre el centro de relevo. Este fue el evento, Zero Project. Este evento se realizó de manera virtual, en donde la participación de Fenascol fue mencionar el trabajo articulado con el Gobierno Nacional para brindar el Centro de Relevo y cómo el Centro de Relevo ha sido sostenible gracias a la Asociación a una Política Pública. Aquí la participación en este evento. Sí, perfecto. Es una pregunta muy importante la que me haces. Es cierto, a nivel mundial podríamos decir que casi el 25% eh, hay unos 25 o 30 puntos de centro de relevo, ¿sí? pero no ha sido fácil esta implementación. Colombia, afortunadamente, tuvo este logro, pero la pregunta frente al camino, pues debo reconocer que desde 1996, con la ley 324, eh, se reconoce en nuestro país la lengua de señas colombiana. Y este reconocimiento es súper importante porque Fenascol, a partir de ello, empezó a formar a las comunidades sordas con el propósito de empoderarse y reconocerse y también tener en cuenta todos sus derechos en relación a la accesibilidad de la comunicación e información. Fenascol también eh, realizó una incidencia con el Ministerio de las TIC hasta que llegamos al año 2000. En un principio el Ministerio de las TIC se mostraba un poco eh, confundido, no reconocía muy bien nuestros argumentos, pero por ejemplo tuvimos eh, un referente francés del centro de relevo de allí y así el Ministerio de las TIC a partir del 2001 eh, empezó a tener, a destinar recursos para poder implementar la herramienta eh, por supuesto esto se da a través de incidencia para que se tenga en cuenta la población sorda dentro de la política pública y pues todo el tema de discapacidad gracias al documento COMPES 080 este documento fue muy importante porque allí se contempló la sostenibilidad del centro de relevo y pues ya llevamos 21 años eso, eh, seis, siete años atrás, el Ministerio de las TIC dijo, tenemos muy pocos recursos y se cerró el centro de relevo. Entonces la comunidad sorda empoderada empezó a hacer manifestaciones porque no podríamos eh, con este avance volver atrás. Con este logro cerrar y volver atrás sería eh, eh, negativo, entonces la población sorda incidió para que el Centro de Relevo se abriera y pues continuara con este ejercicio. Entonces, ese reconocimiento del Centro de Relevo para eh, entenderlo en el marco de la sostenibilidad debe tener un apoyo del Estado, del Gobierno y eh, contemplarlo en un marco legal. Por ejemplo, Paraguay también está haciendo su proceso, ya hizo la inauguración del centro de relevo, nosotros lo apoyamos, apoyamos a este país para que abrieran el centro de relevo y pues que lo contemplaran en un marco legal para garantizar su sostenibilidad. Es importante que el gobierno contemple estas herramientas dentro de la política pública. Otro evento fue a nivel nacional en la ciudad de Bogotá. Asistimos a la Universidad Pedagógica Nacional para presentarles a los estudiantes sordos cómo el centro de relevo puede ser una herramienta complementaria en su proceso de formación, es decir, en tutorías, trabajos con los compañeros y demás. Veamos algunas imágenes de este evento.